A raíz de la disputa de un posible aumento en el costo de la leche propuesto por los ganaderos y la negativa del gobierno, en la mañana de este miércoles el presidente de la Asociación de Ganaderos en esta ciudad, Diego Hidalgo, solicitó que las importaciones que se realizan de leche para el país sean revisadas y reguladas. En este caso que tenemos el, el, el problema con el ministro de agricultura,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 Hidalgo explicó que el alza en el producto está proyectado para un promedio de 30 pesos en dos años e hizo hincapié en la importancia de la regulación del precio en la finca. El que tiene que regular los precios en finca, porque 26.60 como, como el ministro ha hecho su costo de producción, ellos han hecho su costo de producción, pero vamos, vamos a hacer el costo de producción en una oficina, vamos al campo.